Buenos días, la experiencia de acompañar a alguien cercano en su proceso de la muerte eh, es una experiencia que de un lado nadie quiere porque no queremos que fallezcan eh, que nos mueve mucho, que nos duele, que nos exige mucho y a la misma vez, este momento eh, puede ser eh, el mejor regalo eh, que podemos ofrecer a un ser amado, cercano. Acompañar sabiamente, poder generar un ambiente, un entorno propicio para su proceso. Eh, brindarles eh, las condiciones de apoyo, de presencia amorosa, eh, de ecuanimidad, de seguridad, es una ofrenda que, que no tiene par. Y eh, esta, este servicio, este regalo, que podemos ofrecer a nuestros seres cercanos es un regalo que nos toca dar en el momento más difícil porque estamos afrontando nuestra pérdida. Y a la misma vez es una eh, es un servicio o actividad o, o regalo que no tenemos realmente orientación o formación. Eh, en hacer bien, no nos educan cómo hacerlo. Y esto se entiende porque tenemos muchos neurosis alrededor del tema de la muerte, eh, aunque es la única experiencia que con 100% confianza podemos decir que todos vamos a vivir, es uno, una que casi menos se habla. Y es claro que la educación que tenemos previo a tener que eh, acompañar a alguien cercano eh, es muy favorable. Pero si te encuentras ahora mismo en esta situación, no es tarde para orientarte y para, para tener recursos para realmente acompañar bien a tu ser cercano. Y eh, el budismo es una, eh, un, un conjunto eh, de sabiduría donde la muerte ha sido un enfoque muy explícito, central, que sí se habla, y se habla mucho. De hecho, en, en varias culturas donde el budismo es solo una de varias religiones, no una religión dominante, en, como en China o Japón eh, suelen decir que eh, la gente practica esas otras religiones durante la vida pero cuando llega el momento de la muerte todos ¿no? quieren acercarse al budismo porque si sí se habla mucho de esto y en esta plática no voy a estar dando pautas para una muerte budista o asumiendo eh, un aparato teórico budista eh, simplemente voy a estar aprovechando el hecho de que es un tema que, que sí se habla y por lo tanto que, que se educa que es propicio para una buena muerte ¿no? que, que les ayuda a la persona que está pasando por sus momentos finales qué podemos nosotros brindarles. Y, yo creo que es importante saber que eh, el contexto de la muerte tiene mucho impacto. El contexto no solo físico, sino el contexto afectivo, el contexto eh, emocional o psíquico, que es, es lo que nosotros estamos ayudando a generar. ¿no? Y las personas cercanas, más cercanas somos, tenemos más impacto en generar este entorno afectivo, este entorno que puede o no eh, ser favorable para los procesos particulares que una persona eh, falleciendo va a vivir. Y una eh, pauta importante en general es de eh, intentar, esto quizás vas, no quiero que suene muy ñoño, eh, pero que generar un ambiente eh, positivo, no, échale poras, no pasa nada o vas a salir bien, no positivo en ese sentido, eh, eh, sino donde no estamos enfocando en las cosas que, que no lograron en la vida, las relaciones difíciles, los grandes arrepentimientos de la vida, los errores que cometieron. Si, si hay, un, eh, hay algo a una época en la vida o algo que la persona siente que fracasó o no logró en la vida, de quitar este tema de su enfoque para que el enfoque sea todo lo que despierta en la persona, una sensación de sí haber aprovechado su vida, o de, de sí haber tenido una buena vida, de sí estar en un buen punto para, para estar cerrando, ¿no? y por lo tanto no estar abriendo nuevos archivos, ¿no? temas psicológicos y, o o familiares que, que nunca se ha trabajado y ahora vamos a intentar trabajarlo y resolverlo, sino de tener un enfoque que hemos dado lo que pudimos ¿no? y apreciar, enfocar en lo que sí hay y ha habido ¿no? y no enfocar en lo que no hay y, y, y, y, y no hubo y en general eh, lo que, eh, lo que se recomienda es eh, que la persona eh, eh, esté muy eh, consciente de tantas cosas buenas y hermosas que su presencia en el mundo ha implicado para otros, sus cualidades bonitas, sus, eh, sus actos nobles o admirables, eh, el amor que ha generado en otros eh, la, oh, la, oh, la huella positiva que ha dejado en las vidas de otros o si esto no sale tan natural la, como que la, el, la, el efecto de lo que ha generado, ha logrado que pudiste viajar mucho que realmente viviste aprovechando muy bien la vida o, o fuiste una buena padre, una buena madre o buen hijo, o buena pareja o, o bueno algo, buen algo, ¿no? de, de generar una sensación de, satisfac de satisfacción dentro de lo posible. ¿no? Y este elemento se enfatiza eh, por razones sí eh, eh, que tienen que ver con el entendimiento detallado budista de lo que sucede en el momento de la muerte, que la, el ambiente interno que la persona tiene, si es de mucha virtud, aprecio, gratitud, satisfacción, o, o paz con lo que ha pasado o aceptación, eh, esto es una condición muy favorable para tener una buena muerte. Y para que lo que va prosperando en la mente viene de un ambiente positivo. Que sabemos que desde un ambiente positivo más fácilmente surge lo positivo. Así que este elemento del entorno que nosotros generamos acompañándolos, eh, es, es muy impactante y muy, muy importante. Y eh, este también eh, de, eh, de, de generar gratitud, ¿no? gratitud por lo que la vida te ha dado o le ha dado al, al moribundo. Oh, y esto es, una, es un consejo tan clave que alguna vez eh, una amiga mía eh, me llamó eh, repentinamente en un momento cuando estaba en contacto con uno de mis maestros eh, tibetanos y ella me, me comentó que su, que, que su esposo estaba teniendo de repente, de un, en una noche le, se le hizo difícil respirar y finalmente la llevó al hospital y dentro de 12 horas le estaban diciendo que que, que parece tener una, eh, un tipo de cáncer muy agresivo muy muy rápido se le dijeron, diagnosticaron, era muy avanzado y que le quedó poca vida y que, que, que ni idea tuvo que hacer, no, no, no tuvo ninguna práctica espiritual, ni, ni, ni, ni había pensado mucho en el tema, y yo lo comenté eh, justamente con que, ah no, perdón, perdón, perdón, no había recibido todavía el diagnóstico, pero hubo este... Eh, había entrado y estaba muy inquieta que no supo qué hacer para su esposo porque de repente fue muy repentina y estaba en un hospital y yo lo mencioné como de, de paso a este lama tibetano que me comentó sería muy importante que ella le habla, hable de las cosas buenas que ha tenido en la vida o que ha hecho y yo como que sabiendo los consejos yo pensé ¿pero por qué él está llegando tan pronto a esta conclusión que, que, que, que, que debe de prepararse para la muerte? y muy poco después días después ya me, me comentó que recibió ese diagnóstico y, y realmente dentro de, de muy poco tiempo ya falleció pero los consejos claves no, no andar en estar masticando cosas que que generan frustración, o, o resentimiento, o, o culpa, eh, sino de realmente redirigir la mente en otra dirección. Otro tema, eh, cuando eh, se va acercando eh, el momento de la muerte, eh, yo creo que eh, el entorno que nosotros podemos crear es eh, eh, es muy importante Una, eh, un consejo eh, muy puntual que podemos usar es que si la persona tiene un camino espiritual eh, que tengamos a la vista en su como en su donde ello, él, él o ella puede verlo desde su cama o desde el lugar donde está reposando eh, que puede ver lo que es para, para él o ella eh, un símbolo de, de su refugio. Puede ser eh, una imagen para budistas, del Buda, de Tara, un altar. Eh, si la persona eh, tiene fe en Jesucristo o en la Virgen, eh, entonces imágenes de ellos. ¿no? No fotos de las personas para quienes tienen apego, eh, imágenes que les puede mantener ahí atrapados o aferrados, no queriendo soltar, sino lo que para él o ella sería lo que va a acompañarlos a, a través del umbral entre vida, muerte y lo que sigue, lo que sea que piensan que sigue. Y obviamente si la persona no tiene eh, ninguna no tiene un refugio, no tiene ninguna eh, creencia en algo que sigue, simplemente que visualmente sea un poquito tranquilo. Que no haya eh, mucha música, eh, sobre todo música como que agita, que, que el ambiente físico sea tranquilo. Pero también es muy importante saber que el elemento en su entorno más importante no serán lo, las imágenes, serán las personas cercanas. Y eh, si, eh, si eh, miramos eh, qué es nuestro rol, nosotros estamos en una posición de ser una condición favorable para la persona. Y esto implica una reorientación muy importante en el acompa acompañamiento de los moribundos, de las personas en su proceso de la muerte. Y esto es que nosotros eh, nos acordamos una y otra vez que esto no es nuestra experiencia, es su experiencia. Ellos son el eje de lo que está pasando. nosotros no que que nos como descuidemos ni que nos sacrificamos, sino que nosotros nos vemos como una condición para la otra persona. Y esto puede implicar que si sí necesitamos descansar para ser una buena condición, puede ser que necesitamos eh, apartarnos ratos y, y, y, y recargarnos emocional o, o físicamente, eh, puede implicar que nosotros necesitamos también acompañamiento de otras personas que nos pueden eh, orientar o, o, o fortalecer o, o, o, o, o dar fuerza, consuelo, pero que el enfoque no es nosotros y nuestro, nuestra pérdida y nuestro miedo, sino realmente usemos esta experiencia eh, para ser ¿no? y ofrecer lo que sabemos que la otra persona en este momento necesita. Y para ello, eh, sí, eh, la empatía es muy importante. Eh, y aquí trabajo previo, espiritual o hasta emocional, psicológico, eh, donde hemos trabajado nuestro apego para la persona o muestra nuestro miedo a la muerte. Eh, esto ayuda enormemente. Pero incluso si no hemos tenido la ventaja de habernos preparado largo tiempo para poder estar completamente presente, eh, cuando nosotros eh, nos pasamos en el amor que tenemos para la persona, cuando sabemos que en este momento yo no quiero aumentar su ansiedad. No quiero. No quiero ser un factor que, que dispara su, su apego o su preocupación por mí. ¿No? Yo quiero realmente transmitir a la otra persona que no se tiene que preocupar por mí. Yo, yo, yo estoy bien y voy a estar bien. No, no que no le importo, no Sino que realmente estoy aquí para él o para ella. Y esto de poder pasarnos ¿no? y, y, y, y pisarnos o plantar nuestros pies firmemente en el, en el anhelo de ser una presencia amorosa para la otra persona. Y esto indica abrirnos a lo que necesita, abrirnos a lo que está viviendo sin juzgar ¿No? Si te, estamos acompañando a alguien que tiene mucho tiempo eh, en el dharma o tiene mucha fe en, ¿no? en Dios, pero lo vemos con, con ansiedad, con miedo, agitado, no juzgamos, no, no, no, no les comi comunicamos que ah, pues, ¿qué, qué, ¿no? ¿dónde está tu fe? o ¿qué practicante eres? No, los miedos, el apego, la ansiedad, es absolutamente normal ¿no? y de brindarles un ambiente seguro, tranquilo, donde pueden ser quienes son, que nosotros queremos brindarles este ámbito de total aceptación de lo que están viviendo. ¿no? Esto sí es un regalo muy, muy importante. y esto podemos hacer con esta reorientación hacia qué él o ella está viviendo. ¿Qué, ¿Qué necesita de mí? ¿Qué está sintiendo? Y de, de realmente uno mismo generar una determinación de mantenerte presente. Y esto, si tenemos una vida larga de mucha dispersión mental, de mucha distracción, de atención eh, muy corta, de, ¿no? de mucho, muchas horas y horas, como multitaskando con muchos chats y, y, y están, estar así. Esto sí nos va a costar. Pero realmente es, es, lo, es el momento de, de, de, de ¿no? de subir a la altura de la experiencia. Y si nosotros realmente abrimos a lo que la otra persona necesita, por tiempos lo podemos hacer. Porque esto es real. ¿no? Esto es, es la vida. Estamos siendo un, un testigo y no solo un testigo, sino estamos eh, siendo una presencia importante. no frente a y dentro de la experiencia más fundamental, más real que hay en la vida que es, es el, el, el momento de la muerte la vida y la muerte ¿no? así que por los tiempos que podemos de realmente querer y, e intentar estar presente para la otra persona y esto implica eh, eh, como un consejo muy pragmático de, eh, de soltar de, de apartar el celular cuando estás eh, haciendo este, este acompañamiento. No, no brindarles una atención dividida, brindarles una atención plena, eh, eh, conectando con el amor que tienes abriendo el corazón y reconociendo que quizás dos horas no, no vas a poder. Quizás cinco minutos y vas a tener que ¿no? volver a ¿no? Como conectar con tu, ¿no? con tu propia fuerza o, o, o tomar un respiro o, o hasta tomar un descanso, pero intentar volver a brindarlo. Y en este proceso también estando, estando tolerante con tus propias capacidades. Lo importante es el anhelo. El anhelo de, de detectar lo que la otra persona está viviendo. Verla. No, estar ahí con ella. Y la, eh, este eh, elemento eh, de, eh, de empatía... Eh, es una habilidad que tenemos que ¿no? quizás no hemos eh, implementado tanto en la vida eh, y eh, si no estás en este momento eh, acompañando a alguien entonces sí eh, de tener claro que cultivar la empatía, cultivar la capacidad de brindar una atención plena Cultivar estas habilidades en ti es tu capacitación para acompañar bien a tus seres queridos. Y en todo, todas las herramientas que hay para cultivar atención plena, que todos, toda la formación en la meditación, que no, no necesariamente tiene que ser budista, meditación en... ¿no? Conciencia de la respiración, todas las meditaciones que tenemos en las salas virtuales pueden ir y, y ir incluso simplemente teniendo a la mano una herramienta que puedes implementar si te sientes rebasada por las emociones de la otra persona o por las propias. De okay, conectar con el cuerpo, reconectar con la respiración y, como ya otra vez, como. ¿no? bajar la, ¿no? es la agitación interna que uno tiene y otra vez como asentar la mente y apaciguar la, ¿no? la emocionalidad para otra vez estar ahí, presente, ecuánime, atenta. Y esta, eh, este elemento de, de brindarles una presencia amorosa, esta, esta cualidad, de presencia amorosa que es, ¿no? es, es la capacidad de estar completamente ¿no? orientado, enfocado a la persona y su experiencia, abriéndote lo más puedas, ¿no? donde lo que te motiva no es principalmente ni tu culpa, ni tu sentido de obligación ni tu miedo, ni, ni ninguna otra cosa que quiero aprovechar la oportunidad que tengo en este momento ¿no? de, de hacer un increíble regalo a otra persona. ¿No? Cuando nosotros estamos en el momento de la muerte o acercándonos a esta experiencia o preparándonos, es un momento en que muchas veces los, no necesitamos los consejos de otros, no, no necesitamos que nos den sermones, ¿no? necesitamos la fuerza que viene de la sensación de estar amada, ¿no? de estar rodeada con lo que necesitamos. Y poder brindar esto, esto sí es, es un acto de amor ¿no? realmente ¿no? inconcebible transcendental y, y, y, y grande ¿no? es un, un acto muy muy grande y dónde, de dónde viene este amor en qué consiste una presencia amorosa nosotros no simplemente soltamos eh, los pensamientos de que ¿no? qué va a pasar después y cómo voy a vivir sin ella, y, y no puedo, y esto me está haciendo muy duro. Simplemente soltar por ahora los, pie, los pensamientos de, de tus necesidades y tu, ¿no? tu experiencia. ¿no? no que no tienes el derecho de necesitar cosas, sino que en este momento lo que tú necesitas puedes estarte dando... Al tener la confianza de que estás realmente acompañando bien a esta persona, estás realmente amando bien, esto para mucho tiempo nos va a ser un enorme consuelo y sí va a tener un impacto en la persona. Así que una y otra vez cuando nos captamos ahogándonos eh, o sumergiéndonos en... El miedo de perder la persona, nuestro, nuestra sensación de necesitar eh, la persona, la sensación de, de, ¿no? de que ¿qué me va a pasar y no voy a poder, de simplemente en ese momento, no, este momento no es para estos pensamientos, es para, hay algo más grande, más urgente y, y, y sí, más más benéfica para la otra persona y la actitud de amor que queremos generar es que nosotros estamos emanando hacia la otra persona un profundo anhelo que vivan bien este proceso ¿No? y aquí sí estar muy presente en el momento, en el aquí, en el ahora y que en este momento quiero que estés bien, quiero que tengas paz, quiero que tengas la sabiduría, ¿no? La, ¿no? el desapego, ¿no? la confianza que necesitas. Yo te lo quiero enviar, lo, yo, yo te lo quiero, quiero ¿no? brindar. Y permitirnos generar esta aspiración, este anhelo, esta actitud hacia la otra, es algo que podemos estar entrenándonos con las meditaciones de Meta, la práctica de Meta, que también tenemos eh, meditaciones guiadas eh, en las salas virtuales, eh, podrán eh, encontrar un curso en línea sobre la práctica de Meta para entrenarnos en generar esta capacidad, y ahora cuando hacemos, si no tenemos en ese momento alguien que estamos acompañando, podemos hacer las meditaciones guiadas para generar la capacidad, cultivar esta habilidad de simplemente soltarnos y enviar amor. Podemos motivar la práctica con, con esta idea de poder brindar un buen y sabio acompañamiento en algún momento futuro a quien sea que... que que amamos y que queremos cuidar en su momento de la muerte. Y otra, eh, otra, eh, otro método que tenemos eh, accesible en el budismo, pero que es apto también para no budistas, es la práctica eh, de eh, sentarnos, de contemplar lo que sería bueno para la otra persona o lo que queremos que tenga en ese momento y con cada exhalación imaginamos que estamos enviando ¿no? que, que nuestra exhalación ¿no? esté impregnado con, con la confianza que la otra persona necesita con la, eh, con el consuelo, con la tranquilidad con el amor que queremos que tengan y sientan, con el alivio de dolor que queremos que tengan. Y podemos sentarnos, y esto es algo muy, muy poderoso de hacer cuando la persona que estamos acompañando está durmiendo, en que no, no ves qué más puedes hacer porque no puedes hablar ni comunicar, ni, te, ni necesitas escuchar, en estos momentos cuando estás sentado o sentada al lado de tu ser querido, de, de realmente todo lo que tienes dentro de ti. ¿no? Y si crees en buen karma, incluso le envías todo tu buen karma. Que lo tengan ellos. Realmente generas una disponibilidad de darles lo que sea que tienes para que lo tengan. Imaginas, es una visualización con esto, que, que con tu respiración como una, una nube amorosa, pura, limpia, ¿no? eh, blanca como una nube, estás realmente a hacerles llegar esto. ¿no? Y envías, no les das, no les envuelvas. ¿No? Con, con tu amor, con, con tranquilidad, con, con todo lo que les puede servir en ese momento. ¿No? Y todo lo que ellos tienen que, que no es favorable para ellos en este momento, incluyendo cualquier dolor físico, su miedo, su angustia, su incertidumbre, su confusión, su enojo... Tú imaginas que tú lo vas a tomar para que ellos no, no lo tengan en este momento. ¿No? Que, que, no, que todo lo que no es propicio para ellos, que tú se les puedes quitar. Inhalas profundo, sabiendo que dentro de ti esto se convierte en la exhalación, que es una luz blanca amorosa que les vas a poder dar. ¿no? y tú inhalas realmente queriendo ver que se les sale, no o se aparta de ellos ¿no? y quedan completamente aliviados y libres de lo que no es propicio para ellos. Y esto es un ejercicio eh, muy sencillo, muy poderoso y que, que, que puede servir en muchos distintos momentos durante este acompañamiento. Y cuando eh, vas aprovechando los momentos que la persona está dormida o, o sin conciencia eh, de hacer esto, esto también es una preparación eh, de fortalecimiento para ti, de realmente estar presente y de saber que siempre tienes algo que les puedes ofrecer. Y la... Um, la idea con todo esto es de ir reconociendo y, y, y poniéndonos en esta postura de condición favorable ¿no? que el centro de esta experiencia, la persona que está viviendo la, ¿no? lo más importante es la persona que está preparándose para la muerte. ¿no? Y, y sí es un momento de dejar de estarnos enfocando en lo que implica para nosotros. Habrá tiempo para esto después. Ahora, ¿qué implica este momento para la otra persona? ¿Y cómo yo puedo aportar algo favorable? ¿no? Comunicar a la persona que está amada. ¿no? No no en este este modo que solemos hacer que ¡Ah, te quiero tanto ¡Ah! como con esta emocionalidad no de despertar en la otra persona una sensación de estar necesitada esto no es lo que queremos despertar en ellos que no porque esto les puede generar la sensación de no querer ir porque tú no vas a estar bien sin ellos esto no es no es un, un buen regalo para ellos, ¿no? y incluso si tú no estás completamente convencida que es cierto, intentar comunicarles que no te preocupes por mí, ¿no? yo, yo voy a estar bien, ¿no? Y, y que, ¿no? que estaremos juntas en esto, y que, ¿no? que yo estaré contigo y tú estarás conmigo, sea o no en este cuerpo, ¿no? Y aquí, eh, a veces también para generar este ámbito, eh, también eh, quizás parte de nuestro rol de acompañar sabiamente es de preparar y, y orientar un poquito otras personas que están visitando, acompañando, que mira, esto no es el momento de estar mostrándoles fotos de sus nietos, ¿no? que... ¿no? animándoles a luchar para continuar, para, porque no, no quieren ver sus nietos crecer o algo así, porque esto sí eh, despierta una ansiedad o aferramiento a la vida que cuando alguien está en su fase final es realmente muy importante que aceptan, ¿no? Que, ¿no? Que, que tengan paz con lo que está sucediendo para tener paz con ellos mismos y no estar luchando porque van a sufrir sin mí o que me necesitan de mí o van a estar muy mal sin, sin mí o que no, no, no quiero dejarles sino realmente en ese sentido lo positivo que, ¿no? que, que nosotros Siempre vamos a estar conectados y, y, y vamos a estar bien. Tu amor siempre será con, con nosotros y el nuestro contigo. Así que, ¿no? que, que puedes irte. ¿no? Y dentro de lo posible, y esto sí puede, suele ser un tema donde se requiere delicadeza y tolerancia que no todos... Está, reconocen el valor o la importancia de hacerlo eh, dentro de lo posible que tú puedes, si, si puedes, si estás con este nivel de fortaleza y claridad de, de ayudar a que las personas cuando se acercan al, a la persona en proceso de la muerte que no lo hacen muy ansiosos, que, que apaciguan, ¿no? que se baja eh, su ansiedad o su angustia o su emocionalidad eh, antes de acercarse con la persona eh, dentro de lo posible y tú, si no puedes, simplemente tú ser un pilar eh, de claridad, ¿no? de, de ecuanimidad ¿no? y de, eh, de, un, de presencia amorosa donde el enfoque no, no somos nosotros, es ella. ¿no? y una eh, un elemento que para muchos eh, en este proceso que hemos nacido o bien hemos nacido o eh, en una, con una orientación medio secular o donde sí toda la familia religiosa pero no teniendo tanta creencia real, en que la vida continúa después, o la mente, la conciencia, el alma, continúa después. Tenemos una sociedad muy materialista, en el sentido en que no tenemos mucha, mucho apoyo eh, de, del ambiente, de la sociedad, eh, para realmente creer que, que lo que somos eh, sí es algo más allá del cuerpo y si no hay una confianza de que esta persona que amamos no va a dejar de existir cuando el cuerpo deja de funcionar. Si no tenemos esta confianza, sí es importante, eh, yo creo, abrirnos a la posibilidad aun si no tenemos una creencia específica, sino de abrirnos a la, al hecho de que los científicos no están en mejores condiciones que nosotras o nosotros de saber qué pasa después de la muerte. No han podido hacer un estudio eh, empírico, nosotros tampoco, y de ambos lados son premisas, ¿no? son eh, ideas. ¿no? y la idea que nosotros eh, la capacidad de amar, la capacidad de, de tener sueños, la capacidad de experimentar, la ca capacidad de descubrir, que todo esto nada más nada más es la función de tener una configuración sofisticada neurológica, que es la premisa básica del, del materialismo, ¿no? de la, la vis, una visión muy común científica que, que, porque tenemos un cerebro, un sistema neurológico con mucha sinapsis y mucha complejidad, por esto tenemos conciencia, que, que es sí es un poquito difícil saber qué tiene uno con el otro porque pues las computadoras son pueden tener mucho más eh, como conexiones eh, como y senderos eh, de conexión de ideas que nosotros ¿no? Y, y no se ponen tristes no, no... No, no, no tienen duelo, ¿no? ni eh, pueden eh, realmente brindar una presencia amorosa para las personas cercanas. Nosotros sí, porque tenemos algo que no es físico, sencillamente no es físico. Y esta perspectiva, sea lo que sea tu creencia espiritual o religiosa, esta no, este contacto eh, con algo más allá del cuerpo es algo eh, muy útil en este momento. Y si, si, si llegas a este momento de tener que acompañar a alguien sin tener mucha claridad con respecto al tema, es un momento de leer. Si tienes un eh, camino espiritual, ve qué dice. No, si sientes eh, afinidad para el camino budista lee los libros que hay eh, sobre lo que pasa el libro de la muerte eh, cómo se dice la muerte eh, y la vida el tibetano el libro eh, de los varios libros que hay eh, eh, donde eh, se presenta, eh, voy a poner debajo en el enlace, voy a pedirles que pongan un, unos enlaces a títulos recomendados para eh, personas en el camino budista o eh, abiertos a esta perspectiva. También hay muchos libros que, que hablan de esto. Eh, y en general es un momento muy muy importante para nosotros sobre todo en el mero momento de la muerte eh, de tener eh, muy muy claro que eh, lo que eh, lo que forma esta persona que, que amas y que has amado que eh, cuya vida ha tocado la tuya, esta persona que has tenido el privilegio de compartir camino, eh, esta persona no queda borrada porque su cuerpo deja de respirar, no, la persona sigue existiendo. Y definitivamente eh, si no tienes completa claridad sobre lo que sucede o si tienes cierta abertura a una perspectiva budista, entonces realmente vale la pena eh, no perder esta oportunidad. Y para quienes sí se consideran budistas, de reconocer que esto es un momento absolutamente clave en la, el camino y en el trayectorio que la persona va a tomar después. Y eh, hay mucho que podemos hacer para la persona que acaba de dejar su cuerpo. Que el cuerpo no es la persona, no es la totalidad de lo que somos. Y por los vínculos cercanos que tenemos, nosotros estamos en condiciones de hacer mucho para la persona en su transición y si nosotros imaginamos eh, toda la parte de nosotros que no es físico ¿no? nuestra intuición lo, nuestra toda la parte afectiva toda la parte ¿no? de nuestras memorias que no tiene sustancia verdad toda la parte de nuestros sueños la parte de la imaginación, la parte cognitiva que, que, que, que piensa, que genera ideas, ¿no? que experimenta, que, que, que, que siente alegría y que siente tristeza. Toda esta parte de la otra persona sigue existiendo, solo sin cuerpo. ¿no? Cambia de forma. ¿No? Y aunque eh, la, la forma que tomamos cuando estamos desconectados con, del cuerpo es una forma distinta, no es una forma burda, así que los pensamientos burdos, las memorias burdas, los sueños, eh, no es lo que está predominante, pero la, su su elemento, su función más sutil, la, la parte más sensible, más profunda, más, más sutil, es lo que eh, continúa ¿no? y a través de nuestro vínculo ¿no? podemos afectarla. Y es precisamente en este momento que los vínculos se hacen tan importantes el cuerpo nos separa nos separa ¿no? cuando hemos cuando logramos conectar más allá del cuerpo la conexión es mucho más íntima ¿no? más, más directa más impactante así que en el momento en que la persona está dejando y ha dejado su cuerpo Definitivamente no es todavía un momento para dejar de pensar en la persona y ahora sentir, pensar en nuestra pérdida y estar viviendo todo lo que sí vamos a vivir más adelante. ¿No? Porque ahora es el momento aún más que antes acompañando en el momento que ha dejado su cuerpo es el momento que hay tanto y tanto que podemos hacer para él o ella. ¿no? Empezando con mantener la tranquilidad, generar ahora un, enter, en, un entorno colectivo ¿no? mental donde reconocemos su existencia, que continúa existiendo, donde nos vinculamos mentalmente, afectivamente, y seguimos queriendo generar ¿no? un entorno compartido lo más tranquilo posible, lo más amoroso, brindando seguridad, brindando confianza, brindando toda la virtud que tenemos. Y por lo tanto, eh, dentro de lo posible, eh, sí es muy, muy favorable que haya alguien o algunas personas cercanas a la persona que falleció, que están realmente dedicándose a hacer oraciones para la persona, a estar dialogando internamente con la persona, ¿no? diciéndole que no estás sola, aquí tienes un lugar seguro, yo estoy contigo, yo te acompaño, o diciéndoles, ahora es tu momento, te puedes ir, ¿No? puedes ir tranquilo no tienes que apurarte, no apresurarte, no puedes tomar tu tiempo tranquilo porque aquí estoy, pero sí te puedes ir, de continuar este diálogo interno. ¿no? Y esto yo creo que de asegurar que continuamos dirigiendo nuestra mente a la, hacia la persona que acaba de dejar su cuerpo. Y el, el intervalo eh, según el budismo entre dejar un cuerpo y eh, conseguir un siguiente o, ¿no? o conectar con los padres o la, ¿sí? los padres eh, las condiciones donde vamos a eh, estar concebidos e iniciar otro ciclo estar concebidos en otra matriz ¿no? o otro huevo o en la forma que sea eh, el intervalo eh, no es un tiempo fijo, esto puede suceder dentro de horas, ¿no? puede suceder dentro de días, puede suceder dentro de semanas, pero el máximo que, que se anticipa son siete semanas. Y por lo tanto durante 49 días mantenemos nuestra mente enfocada hacia la persona eh, en su proceso. ¿No? Y, y esto nos permite seguir cuidándolos. ¿no? no debemos de soltarlos porque ellos soltaron su cuerpo. Continuamos, continuamos cuidándolos. Continuamos siendo una condición favorable para su experiencia en este momento. Y estas son... Eh, son modos eh, que podemos eh, eh, realmente convertirnos en, eh, en pilares eh, de bienestar, eh, brindándole a la otra persona las mejores posibles condiciones para morir bien, morir en paz. ¿no? y tener una experiencia de transición eh, óptima. ¿no? Y el proceso de nosotros afrontar nuestra pérdida, esto es algo que podemos prometernos que vamos a darnos en el momento, lo ¿no? que vamos a realmente darnos espacio. ¿no? Eh, pero que también vamos a darles espacio a la otra persona que está viviendo. ¿no? Algo donde ¿no? ellos tener una mente tranquila, sentirse acompañados, realmente impacta enormemente lo que sigue para ellos ¿no? y estas son unas eh, pautas eh, muy, eh, muy eh, generales. Hay muchas otras pautas que eh, pueden estudiar eh, en otros foros, en otros momentos, pero yo creo que eh, si están eh, o acompañando a alguien ahora, eh, que tengan la confianza que aun si no te consideras la persona más sabia, más ecuánime, más espiritual, tienes mucho que ofrecer a tu persona amada porque le amas. ¿no? Y este amor te va a dar la fuerza ¿no? para una y otra vez reconectar con empatía y mirar lo que necesitan y querer ser una fuerza eh, para su bien y que no importa tener las palabras más sabias y, y, y, ¿no? y, y llevarlas a un momento de aceptación de su condición o de no saber exactamente en qué momento hay que ayudarles en desapegarse de, de su cuerpo o, o comunicarles la confianza que no son el cuerpo y que no, no, no, no preocuparse por tener la palabra justa o el gesto justo, simplemente de reconocer que con estar dispuesto de estar presente, ¿no? y de brindar una presencia plena, amorosa, empática, ya estás dando muchísimo. Y como una eh, tarea eh, para quienes eh, en este momento están acompañando a otra persona. La tarea es de utilizar esta herramienta de, de la visualización, de exhalarles lo que necesitan y inhalar tomando lo que no necesitan en este momento. Eh, es una tarea eh, que, que pueden eh, utilizar y lo recomiendo. También pueden entrar y estudiar cómo, cómo hacer mejor la práctica en, en los cursos, en el Instituto Budarmo, en las salas virtuales. Eh, pero eh, para quienes en este momento no están acompañando a alguien, de ir mirando tu modo de vivir y de ser. Y si tú eh, ves que no imaginas poder realmente eh, brindar una atención plena, estar ecuánime o emanar amor hacia alguien en este momento. Entonces, de ir haciendo ahora mismo ajustes en tu vida, ¿no? aprender ¿no? A, a, a, a, a apartarte del celular un rato, aprender a estar plenamente presente, ¿no? aprender a aprovechar lo que implica tener vida ¿no? y a la misma vez de empezar a vivir con esta conciencia de que todos somos condiciones en las vidas de otros y, eh, y, y cultivar un hábito de verte a ti como una condición en las vidas de otros y preguntarte ¿qué tipo de condición estoy siendo? y yo creo que esto es todo por ahora y en la semana que viene eh, vamos a hablar un poquito sobre la experiencia de pérdida eh, para eh, que también tengamos acompañamiento para nosotros para vi vivir este elemento de la experiencia eh, de la muerte de seres cercanos. Que estés muy bien y que, que esto sea de utilidad para ti y para tus seres cercanos.